En anteriores vídeos he comentado que la evolución del término evaluación psicológica ha estado relacionado con conceptos como psicodiagnóstico, test psicológicos, medición, valoración y bueno, ha llegado el momento de comentar o empezar con el concepto central de esta asignatura que es evaluación psicológica. El concepto de evaluación psicológica ha ido Lentamente sustituyendo los términos iniciales que hemos comentado previamente Que son psicodiagnóstico, test psicológicos, medición En realidad existen varias razones para la sustitución del término psicodiagnóstico por el de evaluación psicológica Entre ellos tenemos En primer lugar tenemos que la evaluación psicológica da importancia a las dimensiones positivas de la conducta humana y no solo a las negativas, como ocurría en el caso del psicodiagnóstico. En segundo lugar, tenemos que la evaluación psicológica se considera una aproximación multimétodo, es decir, es menos restrictiva que el enfoque del psicodiagnóstico. En tercer lugar, tenemos que la evaluación psicológica da importancia al proceso de evaluación. En este proceso se sigue una serie de etapas con el fin de llegar a una conclusión o a unos datos que nos puedan informar sobre el estado de un paciente, de un grupo o de un tratamiento. En cuarto lugar, tenemos que la evaluación psicológica es vista como una disciplina aplicada, en la que se da gran importancia a la búsqueda de soluciones a problemas de diferente índole, como pueden ser problemas personales, problemas ambientales, problemas sociales... En quinto lugar, tenemos que la evaluación psicológica al ser considerada una disciplina aplicada, como he dicho previamente, es, es necesario eh, tener en cuenta esta relación o esta directa relación con el pretratamiento, el tratamiento en sí y el postratamiento y con todo lo que ello conlleva, es decir, con todas las condiciones o situaciones éticas que hay que tener en cuenta. Y como sexto y último punto... Podemos decir que la evaluación psicológica hace referencia a un concepto multidimensional. Esta multidimensionalidad está relacionada básicamente con tres aspectos. En primer lugar tenemos un, que es un concepto multirrasgo porque se, se evalúan diferentes rasgos del individuo, es decir, diferentes facetas psicológicas del individuo. Es un concepto multimétodo porque se usan diferentes métodos para la obtención de datos y, finalmente, es un concepto multijueces porque lo usual es que participen diferentes investigadores durante todas las fases de evaluación. Ahora voy a comentar los objetivos de realizar una evaluación psicológica a una persona. En primer lugar, eh, lo que haremos es detectar la conducta central, es decir, la conducta problemática, que será la conducta que vamos a estudiar. En segundo lugar, vamos a relacionar esta conducta detectada en el punto 1 con otras conductas que la pueden desencadenar o también con conductas que pueden ser antecedentes a la conducta problemática. En este punto también podemos realizar un esquema o un modelo hipotético de funcionamiento de todas las variables y esto nos puede dar una visión global de la interacción que se produce entre las variables. En tercer lugar, diseñaremos un proceso de análisis con el fin de validar la consistencia de nuestro modelo. En cuarto lugar, seleccionamos las técnicas de medidas adecuadas al objetivo que estamos trabajando y procedemos a su aplicación. En quinto lugar eh, establecemos el diagnóstico tomando como referencia eh, los principales sistemas taxonómicos que tenemos que son el DSM y el CIE recordemos que el DSM es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales editado por la APA que es la Asociación Americana de Psiquiatría el DSM es un sistema de clasificación de los trastornos mentales realizado con el fin de que los distintos clínicos e investigadores de las ciencias de la salud puedan intercambiar información y además tratar todos estos trastornos. En la actualidad, eh, la última versión, es decir, la versión vigente, es la versión 5. Y el CIE es la clasificación internacional de enfermedades recomendada por la Organización Mundial de la Salud. La versión vigente es la 10 por eso se denomina CIE-10. Continuamos con los objetivos de la evaluación. En sexto lugar tenemos determinar el pronóstico. En séptimo lugar tenemos aconsejar y ayudar al paciente en referencia al tratamiento. En octavo lugar tenemos la evaluación de la eficacia de las acciones emprendidas. Eh, aquí nos referimos a todas las opciones eh, realizadas durante todo el proceso, que pueden ser la prevención, la, el tratamiento, eh, la forma en que hemos enfocado el estudio. Y como último punto tenemos eh, informar, acerca de los resultados diagnósticos obtenidos, ya sea al paciente, si directamente hemos eh, recibido esta petición del paciente, o tal vez en muchos casos eh, recibimos esta petición de otras instituciones. Entonces, en este caso eh, transmitiremos esta información a la institución que ha solicitado en primer lugar este diagnóstico. En la actualidad, la evaluación psicológica refleja una visión integradora, en la que existe un proceso de evaluación que transcurre por varias etapas y además puede ser aplicado a diferentes contextos. La evaluación psicológica estudia los principios generales aplicables a la conducta humana y utiliza los mismos métodos o las mismas técnicas que la psicología científica. Para finalizar podemos decir que la evaluación psicológica puede ser considerada a la vez una ciencia nomotética y a la vez una ciencia ideográfica una ciencia nomotética es aquella que busca leyes y principios generales en el caso de la evaluación psicológica eh, consideramos que es una ciencia nomotética porque trata de demostrar cómo los principios generales se pueden aplicar a un determinado individuo por otro lado una ciencia ideográfica es aquella que busca el estudio de fenómenos individuales. En el caso de la evaluación psicológica podemos decir que es una ciencia ideográfica porque dirige sus objetivos al estudio de un individuo específico. Por el momento dejamos aquí este repaso del concepto de evaluación psicológica y en el próximo vídeo hablaré sobre el concepto de valoración.